Colombia siempre ha sido un objetivo de el foro Sao Paulo se reunió el año pasado en Bogotá y este año se reunió en Venezuela. Y siempre ha tenido como principal objetivo político una persona, Álvaro Uribe Vélez, y un país, Colombia. Los acuerdos de La Habana están, de la Habana están permeados por la ideología de género que está conduciendo a Colombia al castrochavismo. En la oscuridad de la noche, las conspiraciones de Satán se reúnen para atentar contra la familia. Sabemos de inmemorables tiempos de persecución por introducir ideas extrañas entre las mujeres con pecaminosos deseos sobre sus cuerpos. La cacería continúa para asegurar la eliminación a toda su estirpe. Quemar todo lo que huela a su hechicería, por el bien del orden natural de la familia, se debe acabar con sus conjuros feministas e ideología de género se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas, se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyan y, y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia que es la base de toda sana sociedad. El peso de la iglesia católica en la sociedad colombiana es vigente pero no único, otras creencias tienen miles de seguidores que se expresaron masivamente en las calles por un temor a perder el control sobre la identidad y orientación sexual de sus hijos, amedrantados más por un término desconocido que hablaba sobre la anormalidad y el pecado como norma constitucional. Existe esta fuerte creencia basada en el miedo al cambio y a la diferencia, un temor sobre una invasión inexistente que no quieren ver otros estilos de vida y familia. ¿Qué, qué es eso de la ideología de género? Senadora Claudia López, ministra, ¿a quién tratan de tomarte el pelo? La ideología de género, ustedes son mujeres cultas han ido a estudiar afuera. Tienen que saber perfectamente qué se trata la ideología de género. Lleva más de 30, 40 años construyéndose en el mundo como lo mostró la senadora María del Rosario Guerra y nos vienen a decir que no tenemos ni idea de qué es la ideología de género. Es el comienzo de la cartilla, es el comienzo del manual. No se nace siendo hombre ni mujer. Esa ideología de género que el mismo Papa Francisco rechaza. Y me permito traerlo porque creo que estoy autorizada ahora en el Estado laico, que ustedes reivindican, Estado laico que tuvo que llamar al Papa Francisco para que formara parte de la Comisión de la Justicia Transicional. Y ahí sí se rasgan las vestiduras, sino sirve para avalar, avalar lo que nos interesa, pues que se caiga la noción de Estado laico. Le reiteramos claramente a estos jerarcas de la Iglesia Católica y debemos dejar claro ante todas las confesiones religiosas que ni el Ministerio de Educación, ni el Gobierno Nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. El Gobierno y la FARC pretenden que la ideología de género quede como norma constitucional. Desde luego, no la llaman así, la llaman el enfoque de género. El propósito es manifestarnos en contra de una política pública que es completamente contraria al deseo de los padres de familia que son quienes tienen el derecho y la obligación de criar a sus hijos. No es el Estado, el Estado no está por encima del amor de un padre y de una madre. Es cierto, hay dos visiones de país y yo creo que hoy el país se ha dado cuenta en dónde está la intolerancia y en dónde la discriminación. No, no en las multitudes que marcharon el 10 de agosto. Que no rompieron un vidrio, que no votaron, que no lanzaron una sola piedra, que llevaban carteles hechos a mano. No es en los padres de familia que reivindican el sagrado derecho de educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones y principios. No es en la iglesia católica que salió a apoyar las marcas, marchas no en las iglesias cristianas que también apoyaron las marchas no en los ciudadanos que reivindicamos los sagrados derechos a la libertad de conciencia la intolerancia está en los que nos descalifican y nos dicen que estamos promoviendo el odio cuando eso no es cierto y nos llaman homófobos cuando eso no es cierto porque lo único que quieren con esos desca esas descalificaciones es apagar el debate y acallar a las mayorías de este país pero dinero que ha sido tan utilizado últimamente desde el 2016 en Colombia eh, precisamente pues, para hacerle contra el proceso de paz eh, se ha utilizado en la política y se ha utilizado desde la religión pues eh, lo, que, lo que demuestra realmente cuando uno hace un análisis profundo es que la ideología de género no está encarnada en el análisis de las relaciones de poder y hegemónicas que orienta o que de alguna, de alguna manera evidencia el feminismo, sino que está encarnado en las posiciones de, eh, conservadoras que quieren mantener las, eh, las hegemonías de género intactas, eh, duales, eh, hegemónicas y patriarcales.